La Señorías, la, la vía férrea Bobadilla-Algeciras es un nudo logístico estratégico de primer orden que tiene un tráfico de mercancías de más de 100 millones de toneladas al año. Sin embargo, el servicio que da en relación a su importancia y, sobre todo, en relación a su potencial es muy pobre. porque se trata de una línea férrea de vía única y sin electrificar, lo que supone, junto a su trazado sinuoso, unas velocidades de trayecto bajas y unas innecesarias emisiones de gases de efecto invernadero. Pues bien, desde 2004 ese es un tramo prioritario para la, para la Unión Europea, pues está incluido en la red transeuropea de transporte y el gobierno central tiene la obligación de terminarlo en 2020. El tema es que para la modernización total del trazado son necesarios cerca de 1.300 millones, se ha dicho ya, para la electrificación completa de la línea y la eliminación de curvas y pendientes que permitan una velocidad adecuada y la circulación de trenes de 750 metros. Pues bien, los próximos presupuestos generales del Estado prevén para ese tramo una inversión de 28,5 millones de los 1.300 que se necesitarán. A ese ritmo inversor, no terminarán ustedes hasta 2077. Su dejadez es pasmosa y un problema a todo orden y para toda Europa. Miren, La situación actual es un disparate económico y social para Andalucía. Pues Si actualmente el puerto genera 28.000 empleos directos e indirectos, ¿qué podría llegar a ser con una comunicación férrea adecuada y como oportunidad para áreas de influencia económicamente castigadas? Es un disparate también para el resto del Estado y para Europa, que la inejecución de ese tramo genera un verdadero cuello de botella a nivel comunitario y protestan nuestros socios europeos, europeos y desde la misma Unión Europea. Y es un disparate medioambiental, pues mantiene y agrava la dependencia del transporte de mercancías por carretera. 600.000 camiones salieron en 2017 del puerto de Algeciras que, con un consumo medio y para el trayecto hasta Bobadilla, emitirían unos 105 millones de toneladas de CO2 equivalentes que, si se transportaran en tren electrificado, no llegarían a 20. Es decir, se mire por donde se mire, la importancia del tema es mayúscula. La moción tiene nuestro total respaldo. Esta obra debería ser una obra de Estado y una obra urgente, por la que el Gobierno central tiene contraída la obligación de cumplir con los plazos.